Bueno pues llegan como cada martes los consejos del Dr. Amor a Radio Futuro, 107.2 Frecuencia Modulada o rtvfuturo.com A través de internet ya saben que nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo Bueno pues le damos ya la bienvenida a Juan Bustamante Juan muy buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues un martes más aquí con nosotros, eh, disfrutando de tu compañía, de tus consejos. Y hoy hablamos de cómo hacer que te respeten. Tema importante y tema que tendrá mucha letra pequeña, ¿no, Juan? Sí, algo que desgraciadamente hace mucha gente, ¿no? Respetar. Exactamente. Así que vamos a ver, vamos a intentar... ...dar algunos consejos para que nos respeten... Y, ...y esto lo vamos a dividir en tres... ...en tres, venga... ...para que nos respeten en el trabajo... ...para que nos respeten en la pareja... ...y para que nos respeten en conociendo a alguien... ...en el trabajo, en la pareja... ...y también cuando conocemos a alguien... ...bueno pues comenzamos... Vamos a empezar ...sí... ...hablando del de, trabajo por ejemplo... ...venga, en el trabajo... Que es, muy ver, es, como... ...es muy importante esto Juan... ...que nos respeten en el trabajo... Complicado ¿eh? porque en el trabajo ya sabemos que tenemos que atenernos unas normas y que sí, que tenemos que mordernos la lengua más de una vez, como se suele decir. Sí, pero bueno, que nos respeten en el trabajo. Bueno, lo primero es si es cliente, bueno, yo lo sé sobradamente porque atiendo a mucha gente. Eh, pues, hombre, hay que, digamos, tratar a la gente por supuesto con respeto, que es lo que queremos, con educación. Y si alguien se pone un poco por encima, pues. Eh, bueno decirle más o menos, llevarlo por el camino de, oiga, eh, por ahí no vayamos. O sea, vamos a respetarnos, vamos a tratarnos bien y vamos a, sobre todo, hablar en el mismo nivel. Eso es importante. Entonces, si un cliente, por ejemplo, viene gritándonos, pues lo que hay que hacer es no gritarle, sino intentar tomárnoslo con calma, aunque por dentro estemos echando fuego, a mí me ha pasado muchas veces, sí y llega un momento en que se acaba, digamos, rebajando un poquito, relajando, ¿no? Con los jefes es más complicado, porque los jefes, claro, eh, llega un momento en que tú sabes, bueno, tú sabes de sobra que no puedes hacerle ni decirle nada malo. Pero también es verdad, y, y esto es importante, que hay muchos jefes que se creen que por ser jefe te pueden hablar como quieren y tratar como quieren. Y esto es importante eh, que no se permita. ¿Podemos perder puesto de trabajo? Sí, pero sinceramente, yo prefiero que me respeten a estar con un jefe o una jefa. Que te habla mal, que te insulta, que eso ya es súper grave, o que te humilla, o que en fin, cosas de esta, ¿no? Yo creo que el respeto siempre tiene que estar en ambos sentidos, ya sea jefe, cliente, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues documentárselo, decirle, oiga, pues mire usted, me parece que no es la forma, yo creo que esto no es manera, y hombre, y si encima después te despide, pues decirle, pues mire usted, no me gustaría ir por las malas, pero el respeto, y lo mismo que yo le estoy respetando, tiene que respetar a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues intentan el trabajo siempre, eso, que nos respeten de todas las maneras y que se comporten bien como nosotros también hacemos. Uh -huh. Bueno, es que muchas veces, Juan, en los dos temas que nos has comentado, tanto si eres un trabajador, el jefe se cree a veces con todos los derechos del mundo y si es un cliente el que te llega también se cree con, todo, con todos los derechos del mundo y, bueno... Lo importante es el respeto mutuo en, en ambos casos, ¿no? Es que cuando dicen eso del cliente siempre lleva la razón, eso no es verdad. Porque a mí me han venido clientes que, que hasta me han insultado. y Yo he dicho, mire usted, no tiene no tiene por qué insultarme, yo le estoy respetando, le estoy tratando bien, con educación. Digo, ¿y usted lo que tiene que hacer es lo mismo? O sea, no me tiene que insultar porque no esté de acuerdo en algo. Si no está de acuerdo, puede ir usted allí, poner su hoja de reclamación correspondiente... Pero no me tiene por qué insultar. Yo, de hecho, cuando he ido a comprar, si algo no me ha parecido bien, pues me he ido. Pero no me he puesto a insultar a la persona que está allí porque no me parece las formas, la verdad. Y no se debe perder nunca eso, ni el respeto ni la educación. Y si está muy enfadado por algo, pues ya digo, existen formas de expresar lo mejor que eso, poniendo una reclamación o algo así. Uh -huh. Pero insultar a una persona... Me parece de, de poca clase y, y que no se debe llegar nunca a eso. Además que no consiguen nada insultando a la otra persona. Juan, entonces en este caso tú lo que nos aconsejas es un poquito de calma y sosiego, ¿no? Es que no queda más remedio. Estamos también en un trabajo y, y tenemos que tragar muchas cosas desgraciadamente. Entonces hay que, como se suele decir, eh, aplicar la psicología inversa. Que es, si alguien viene muy alterado, pues tú no alterarte. Si alguien te grita, tú no gritarle. Y llega un momento en que la otra persona, cuando ves que a ti no te afecta, pues ya se relaja. Eh, esto pasa igual que en las parejas, en las discusiones. Si tú gritas, el otro grita más. Y si grita más, te grita más. Y si te grita más, tú gritas más. Entonces, al revés. Si la otra persona afloja, ya llega un momento en que la otra se calma. ¿no? Es duro y es difícil, porque hay que aguantar. Pero si sabes controlarlo al final, se, se consigue. no Y no queda más remedio que hacerlo. Como decimos, Juan, normalmente, contar hasta 100 antes de responder, ¿no? Sí, lo malo es que siempre nos quedamos a la mitad de la cuenta o antes, pero hay que intentarlo, sí. Hay que intentarlo. Bueno, pues esto en el trabajo. ¿En el trabajo algo más que añadir, Juan? No, simplemente eso, que en el trabajo, desgraciadamente, estamos mucho más limitados. Tenemos, como he dicho, que adaptarnos a unas normas y ahí sí que tenemos que traer más de la cuenta. Pero ya digo, eso no quiere decir... ...que tengamos que permitir... ...que nos insulten, que nos humillen... ...que nos hablen mal... ...que nos griten... ...no, la verdad... ...ya digo que si no nos respetan... ...hay que hacer que nos respeten. Bueno, pues esto en el trabajo y en la pareja... ...¿cómo hacemos? ¿En la, la pareja? Sí. Pues lo mismo, en lo que he comentado... ...o parecido en la pareja... ...pues eh, si llevas un tiempo con la otra persona... ...y empiezas a hablarte mal... ...a gritarte... ...a insultarte a despreciarte, a humillarte, pues decirle claramente que, oye, yo por aquí no voy a pasar, o sea, esto no te lo voy a permitir y si haciéndolo, pues te voy a dejar. Porque yo soy una persona y merezco el respeto, me merezco el, el tratarme bien y ya digo, si estás muy enfadado o muy enfadada, pues date una vueltecita que se te pase y cuando estés más tranquilo o tranquila lo hablamos sentados y seguro que se soluciona. Pero gritar insultar y todas estas cosas... Yo, bueno, estaba muy enfadado yo he tenido pareja yo nunca le he gritado porque... lo he pensado, digo, es que no se gana en nada. O sea, no ganas nada gritando. Porque yo te grite no voy a tener más razón que tú, ni porque tú lo hagas vas a tener más razón que yo. Entonces yo prefiero irme, que se me pase, y luego efectivamente, sentarme, hablarlo, y aunque no estemos de acuerdo, pero seguramente se llegue a un punto en el que sí nos pongamos de acuerdo. Pero yo esa, esa falta de respeto que veo en la gente, que he visto incluso en la calle gritándose llamándose de todo. Eh, me parece increíble. Es que siempre digo que las discusiones nadie gana, todos pierden. Sí, sí, es que es así. Y no por gritar más llevan más razón, ¿verdad, Juan? No, es que yo no entiendo a la gente que, que se toma a su pareja como si fuera un enemigo o como si yo voy a ser más chulo que tú. A ver, no te van a dar ningún diploma, no te van a dar ningún premio, no te van a dar nada porque tú lleves más razón. Entonces vamos a dejarnos de tratar a la pareja como si fuera eso, un concurso de a ver quién es mejor de los dos. Eh, al revés, vamos a ponernos en el mismo nivel, vamos a hablarlo todo y a ver, entiendo que hay veces que no se está de acuerdo en algo, pero yo creo que hablando, como se suele decir, hablando se entiende la gente, no gritando. Exactamente, tú lo has dicho, hablando se entiende la gente y no gritando, esto es fundamental. Y luego quedaría pues conociendo a alguien... Sí. Eh, conociendo a alguien se complica un poco más porque como es alguien que no te conoce hay una feísima costumbre que tiene mucha gente que es que te juzga sin conocerte entonces te empieza a decir porque tú eres esto porque tú eres lo otro eh, porque tú haces esto porque tú vas de esto eh, a mí eso me ha dado siempre mucho coraje me ha molestado mucho y he dicho bueno, si no me conoces ¿por qué me estás etiquetando? o sea, porque estás dando por hecho que soy esto que soy lo otro no, o que soy lo otro? ¿vale? digo, eh, no o sea, no puedes, no puedes etiquetarme ni puedes decir que soy de una manera o soy de otra porque es que no tienes ni idea de, de cómo soy. entonces eh, hay que hacer que nos respeten. ¿Y cómo? Diciéndoles, mira, yo soy una persona que tiene sus fallos como todo el mundo, pero también sus virtudes, y antes de juzgarme y antes de dar por hecho todo, primero moléstate en conocerme y luego opinas. O sea, primero conóceme y luego opina. No al contrario, que es primero opino y luego te conozco. ...y hay que ponerle un poco de freno... ...un poco de distancia... ...y demostrarle a esa persona... ...o enseñarle a esa persona... ...de que nos tiene que respetar... Uh -huh. ...Juan, ¿tú crees que debemos empezar... ...por respetarnos... ...a nosotros mismos... ...para hacer que nos respeten? Hombre, eso es fundamental... Uh -huh. ...fundamental, yo lo veo... Eh, ...yo he visto casos... ...de amigas que han estado... ...con, un, con una pareja, con un novio... Y el novio pues no les ha respetado nada, o sea, les ha mentido, les ha engañado, eh, no les ha echado cuenta. Y claramente se ve que es una persona que no quiere estar con ella y ella vuelve con él. Y se lo he dicho, digo, ¿por qué no tienes amor propio? ¿Por qué no te quieres? ¿Por qué no te cuidas? ¿Por qué no te respetas? ¿Y por qué no dices, yo no me merezco esto? Yo me merezco una persona mejor. Y por supuesto, primero hay que respetarse a uno mismo, hay que quererse a uno mismo, hay que eh, hacer que... Que nosotros estemos bien con nosotros mismos. Y después conocer a alguien y decirle: Yo te voy a respetar a ti en todo. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de comportarte. Pero tú también me tienes que respetar a mí. Y tú tienes que hacer lo mismo. Y si no lo haces, como me ha pasado a mí desgraciadamente ya con unas cuantas que no me han respetado, porque me han empezado a criticar: Que si te hace muchas fotos, que si no un creído, que si no sé qué, que si no aguanto. yo, mira, yo soy lo que soy. Y no, ni soy creído ni nada. Yo me hago fotos porque soy fotógrafo y lo más normal, si no te gusta no pasa nada, ya vendrá alguien a quien le guste. Uh -huh. Entonces hay que eso, enseñarle a oye, no tienes que respetar mis cosas, lo mismo que yo voy a respetar las tuyas. Si no lo haces, pues adiós. Importante eso que nos has dicho, Juan, el amor propio. Eh, También debemos de, piensas tú, eh, aprender a decir no en el momento adecuado, no ser sumiso siempre diciendo que sí. Hombre, por supuesto. Eh, tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Cuando nosotros estamos conociendo a alguien, el que nos guste esa persona, no quiere decir que le vayamos a permitir todo. Tampoco vamos a volvernos ahora aquí un sargento militar muy duro. Pero si hay cosas que no queremos hacer, que no nos apetece, que no nos gusta, o que en ese momento realmente no, no queremos, pues hay que decir que no. Hay que aprender a decir que no. Eh, alguien me dijo una vez... Que, que le había dejado la novia y que es lo que había hecho mal. Y le dije: Pues, ¿sabes lo que has hecho mal? Haber hecho todo bien. ¿Sí? Dije, ¿Cómo es eso? Uh -huh. Digo: Pues porque le, ha, le has dicho a todo que sí, ha hecho todo lo que ha querido ella, también puede pasar en el caso contrario. Digo: Y como le has permitido todo, le has dado todo y nunca le has dicho que no, eso es lo que has hecho mal. Porque mucha gente se cansa y se aburre de eso, como diciendo: Es que como antes siempre todo lo que yo digo, pues me acabo cansando. Ya digo, ni hay que decir siempre que no, ni hay que decir siempre que sí. Habrá cosas que nos apetezcan, cosas que no nos apetezca igual que le va a pasar a la otra persona. Y no pasa nada, lo que hay que, como he dicho antes, llegar a un entendimiento. Juan, ¿dar en la medida en que se recibe? Eh, es importante que demos, y si luego la otra persona no nos da lo que, digamos, nos merecemos, Sí. pues lo que hay que hacer es eh, no seguir adelante. Dosificar. Eh, ver, esto no es esto, esto no es un concurso tampoco de si yo te doy tu das Sí, sí. Pero yo creo que, que llega un momento en que si tú, digamos, estás eh, dando mucho por la otra persona y la otra persona nunca da por ti o da muy poco, no merece la pena seguir. Estamos perdiendo el tiempo y sobre todo eh, lo que estamos haciendo es ...estamos aportando un 80% mientras la otra persona un 20% y eso está desequilibrado... ...y cuando se conoce a alguien o se está en pareja tiene que ser todo el 50% uh -huh. Por lo menos un equilibrio, ¿verdad Juan? Porque si no pues ahí llega también esa falta de respeto... ...tema que nos ocupa hoy bueno. claro, El equilibrio tiene que estar siempre en todo y en el respeto igual, o sea... Exacto. El respeto es eh, cuando decidimos por ejemplo empezar de pareja con alguien... ...estamos pidiendo respeto mutuo... ...es decir, yo te voy a respetar a ti... ...no me voy a poner a hablar con ninguna... ...ni a tontear con ninguna, ni a quedar con ninguna... ...y tú vas a hacer lo mismo conmigo... ...por lo tanto, es eso... ...estamos haciendo un respeto, pero estamos haciendo respeto al 50%... ...yo por una parte, y tú por otra parte... ...en el momento en que uno de los dos no está respetando eso... ...es cuando vienen todos los problemas... Uh -huh. ...¿algo más, Juan? ...de esta sí. parte de... ...cuando estás conociendo a alguien... Pues nada más, yo creo que por resumirlo, en todos estos tres puntos, sí. el respeto debemos de pedirlo siempre, o sea, primero darlo nosotros, por supuesto, Sí, sí, sí. nosotros tenemos que respetar a la otra persona en el trabajo, conociendo de pareja, como sea, y hay que respetar todo, sus gustos, sus aficiones, lo que hace, cómo habla, cómo se viste, lo que le gusta, lo que no le gusta, cosa que desgraciadamente mucha gente hoy no hace, pero bueno. Y una vez que nosotros demos el respeto, pues será cuando, digamos, yo quiero recibir lo mismo. Si la otra persona no te lo da, la mejor solución es apartarla y quitarla de tu vida. Porque evidentemente yo creo que a todo el mundo es lo que queremos y es lo que nos gusta. Una persona que nos respeta, una persona que eh, digamos eh, está con nosotros y no nos provoca problemas ni situaciones malas, y si falta eso, pues no merece la pena seguir adelante. Así que el respeto siempre en todo, por ambas partes. Exactamente. Comenzando por nosotros mismos, ¿verdad, Juan? Respetar para que nos respeten. Claro, nosotros no podemos pedir algo si no lo damos primero. Entonces, yo por lo menos lo que hago, yo primero respeto y luego pido lo mismo, porque claro, no voy a decir, oye, respétame en esto. Y ve que yo no lo hago. Entonces, hay que dar ejemplo para después que la otra persona se dé cuenta de que es verdad, de que llevo razón. ...y de que, oye, pues él me está respetando... ...yo se merece lo mismo. Juan, muchísimas gracias como cada semana... ...por estos consejos tan estupendos que nos traes ...los consejos de nuestro doctor amor particular... ...Juan Bustamante López... ...desde esa bonita tierra de Huelva. Pues nada, como siempre un placer... ...y, y nada, pues animaros a que sigáis pasando un buen verano... ...con mucho cuidado con lo del virus... ...que sí. no paséis mucho calor... Y nos vemos aquí pronto, así que un abrazo para todos. Pues un abrazo para todos, también para ti. Eh, Juan, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.